Vamos a hablar del tema que se llama Comunicaciones Únicas, y nuestro equipo está conformado por Pedro, Luis y su servidor, Carlos. Bueno, los antecedentes del problema. La invención del teléfono fue un gran avance de nuestra sociedad, ya que hoy en día este, este, este medio es indispensable para cualquiera. Vivimos en nuestro teléfono día con día. Ya no, no estoy hablando de las redes sociales, estoy hablando de la comunicación como tal. A lo largo de los años esta tecnología ha ido creciendo y creciendo en el número de personas que la utilizan. El consumo de teléfonos celulares en México actualmente es muy grande. En el 2020 se estimó que se encuentran con 88.2 millones de usuarios de esta tecnología, lo que representa 75.5 de la población de 6 años en adelante. Este es un dato de la energía. Existen compañías telefónicas que se encargan de mantener a flote esta gran red de telefonía, como, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, ¿qué compañía de teléfono usas? Movistar. está. ¿Pensel? Pilloforno. ¿Qué? Pilloforno. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, como hay una gran variedad de, tele, de compañías telefónicas en México vivo cuenta con más de 126 millones de líneas asociadas a alguna persona. Es decir, más de 126 millones de personas asociadas con una línea telefónica y que dependen de estas compañías para mantenerse en comunicación. Por eso, las compañías deben manejar los datos de la línea de cada una de estas personas para mantener un óptimo control de ellas. ¿Puedo? Hay dos problemas a tratar. y que ayudar a las compañías telefónicas a hacer lo más eficiente posible que es el proceso de la repartición y evolución de línea falla ocasiones línea perdón, que el proceso de repartición y evolución de línea falla ocasionando líneas iguales en el sistema o sea que haya dos números iguales que la busca, que, que la búsqueda de la mejor ruta en la red de antenas tarde más que el tiempo que retraso en el tráfico en la red. Algunos de los beneficiarios, hay dos principales, las compañías telefónicas de México, que y tratar de dar un tiempo de espera lo menos largo posible entre él y la persona en que se quiera comunicar. Y bueno, nuestra solución, crear dos algoritmos, uno para solucionar el que no haya líneas repetidas, o sea, dos números iguales, y otro para optimizar el tiempo de conexión entre una línea y otra. El algoritmo de las llamadas se relaciona con los números que ya está, servirá como una base de datos para saber si está marcando a un número existente por esto mismo se ocupará solucionar lo siguiente ah, bueno, Lo que vamos a ocupar para resolver los problemas es primero que nada los números únicos que en México existen de entre 7 y 8 dígitos únicos pero que componen 10 dígitos en total dependiendo de cada ciudad de, de México y con este mente, realizamos un algoritmo que nos genere números aleatorios con una extensión de 7 a 8 dígitos dependiendo de la ciudad a la que corresponde el cliente y para tomarlo como válido debe hacer una búsqueda para checar que no haya ningún número repetido y ahora sí acomodar ese número. Eh, los, las características que vamos a comparar para esto se, es primero que nada el origen del número eh, por ejemplo Querétaro para que nos diga la lada de cada número que sería como 442 y así poder distinguir y poder hacer más combinaciones y no tener que repetir de siete dígitos cada vez sino de o sea, siete dígitos cada ciudad y la combinación de siete ocho dígitos como ya dijimos que tiene, tenemos que buscar un algoritmo que nos diga, o sea que, que sea búsqueda rápida para poder encontrar rápido el número y saber si se repite o no. Este, El siguiente problema que tenemos es la conexión de llamadas Y lo que pretende este algoritmo es ubicar la llamada saliente Como podemos ver aquí, aquí están los teléfonos Estas son las, las antenas este, Y las antenas están conectadas por medios de grafos y, bueno, bueno, eh, Se puede conectar la antena más de la, con la señal más cercana al emisor y una vez que se logra tiene que ubicar al receptor la antena más cercana para poder determinar cuál es el camino más rápido. Este, las, las características para esta solución es la ubicación de los usuarios del teléfono y las antenas, que esto se va a determinar por medio de coordenadas, para poder saber qué tan distanciados están una de otra, y el rango de cobertura de cada antena, que esto es muy necesario porque puede ser que uno usuario esté a 10 no, kilómetros de una antena, pero la, el rango de esta es de 5 y hay otra antena de, con un rango de 100 kilómetros que está a 50 kilómetros. Entonces a la que se va a conectar es a las 50 kilómetros, aunque no sea la más cercana. Este, el tráfico en la red, ya que puede aumentar el costo dependiendo de cuántos usuarios estén utilizando el, eh, bueno, la antena. Y las conexiones entre las antenas para saber qué antena está conectada entre, entre cada una para saber cuál es el recorrido que va a tomar. Este, bueno, eh, como análisis de estructuras, analizamos el árbol AVL, el árbol binario, las hash tables y las skip lists. Como pueden ver, la inserción, eliminación y búsqueda de los árboles es logarítmica y el espacio en la memoria es exponencial. Y la hash table tiene constante las inserciones, eliminación y búsqueda, que es lo que buscamos en nuestro programa y con un espacio en la memoria también de exponencial y las skip list que tiene logarítmica en las tres inserción, eliminación y búsqueda pero con espacio en la memoria de n logaritmo de n que es como una combinación de estas tres o sea de la constante, la logarítmica y la exponencial pero como fragmentado y este... Y lo único que cambia es el hash table y la skip list al momento de la inserción, eliminación y búsqueda. Cuando, la hash table es cuando tiene que manejar muchas colisiones y la skip list cuando no encuentra el número que está buscando. Decidimos hacer este análisis de estas estructuras ya que para lo que ocupamos era una inserción rápida, eliminación y búsqueda. Por eso se analizaron estas estructuras para este caso. Bueno, ahora vamos con los grafos que eh, existen do, dos formas de representarlos, que es la matriz de adyacencia y la lista de adyacencia y aquí están las velocidades que tiene, bueno, el mismo de, para añadir una lista, el vértice y eliminar la lista que es lo que se va a ocupar para, dependiendo las antenas o los usuarios y el espacio de la memoria y si cada uno, o sea, si es adyacente o no, la, también para saber si es adyacente o no la, las antenas en estas son las. Bueno, las. Zonas, este o a la n. Este, y el espacio de memoria es O cuadrática y n más a para la lista de adyacencia. Luego, ya para saber si es adyacente es constante y o a la n. Y también tenemos la implementación para saber cuál es el camino más rápido entre cada uno de los, de los puntos, bueno, de los vértices, de un vértice a otro que están estos, estos tipos de algoritmos son los que mejor encontramos, que serían el Floyd Varsot, el Siddhell Sandroid, el Petty Ramachadran -Ram y el Starwood. Y pues ahí vemos las, los vigos de cada uno. Ahora vamos a hablar de la selección. ¿Qué estructuras de datos son las que mejor se acomodan a nuestro a nuestra solución? Primero tenemos las ABL. Estas las decimos eh, ocupar ya que nos permiten un tiempo de, de búsqueda, inserción y eliminación de, de un tiempo logarítmico. Esto nos sirve para hacer más, más rápido nuestro, nuestras búsquedas. Este, como se puede ver un ABLTRI quedaría de esta manera. Estos son los números que usamos. Y, Buscamos que sean más eficientes. Este, analizamos las árboles de entre las hash, ya que las hash como tienen tiempo de, un tiempo constante este, pueden ser también aptas para búsquedas, pero no las elegimos como principales, ya que estas requieren de un tamaño específico para funcionar. En cambio, los, los árboles no. Además, también... Como hablamos, usamos las hash tables, no como, principal, no como herramienta principal de búsqueda, sino como una secundaria. Esto lo que nos permitiría es dividir el tiempo de búsqueda. Como usamos ladas, que son la lada de cada ciudad de México, este, podemos separar los números de las ladas y así ordenarlos en un hash table para hacer una búsqueda. El hash table contendría la lada. Y como valor tendría un árbol donde estarían todos los números que tienen como la en este caso 442 o 993. Analizamos también los grafos. Esto, como teníamos dos opciones, las matrices de adyacencia y las listas de adyacencia, nosotros preferimos, bueno, no, seleccionamos las, de adyac, las matrices de adyacencia ya que estas nos permiten buscar. Conexiones entre los nodos con un tiempo constante, es decir, si el nodo A y el nodo B están conectados, esto, nos los, esto lo podríamos saber con un tiempo constante. Luego veamos el diseño de la solución. Bueno, para nosotros vamos a usar árboles binarios, bueno, perdón, árboles strips que, que son variaciones de árboles binarios para almacenar todos los números que necesitamos